Modo de hablar familiarmente con Dios, por el siervo de Dios San Alfonso María de Ligorio, 1696 a 1787. Dice así. 1. Pasmábase el santo Jo, considerando a nuestro Dios tan solícito en colmar de bienes al hombre, que parece no anhelar otra cosa su corazón sino amar al hombre y ser amado de él. De aquí es, que hablando con el Señor exclamaba, ¿qué cosa es el hombre para que le engrandezcas? y ¿por qué pones sobre el tu corazón? Job 7, 17. Sin embargo, sería un engaño la creencia de que, el tratar familiarmente con Dios, es falta de respeto para con su divina majestad. Es de tu deber, sí, oh alma piadosa, respetarle con la mayor humildad y postrarte en su presencia, especialmente al recordar las ingratitudes y ultrajes que contra él has cometido en el pasado, pero esto no debe impedirte el tratarle con el amor más tierno y confidencial que te sea posible porque al paso que es majestad infinita, es también infinita bondad e infinito amor. Tienes en Dios el Señor más eminente que pueda hallarse, pero tienes también en él un amante, el más tierno que pueda existir. No se desdeña, antes bien gusta, de que le trates con aquella confianza, libertad y ternura de que usa el inocente niño con su indulgente y cariñosa madre. He aquí como nos convida a que nos arrojemos a sus pies y las caricias inefables que nos promete. Llevados seréis a los pechos y sobre las rodillas os acariciarán. Como la madre acaricia a su hijo, así yo os consolaré, Isaías 66, 12 y 13. A semejanza de una buena madre que se deleita en poner su hijo sobre las faldas, y en darle alimento y acariciarle en ellas, con igual ternura se complace Dios en tratar con las almas queridas, que se han entregado enteramente a él y han puesto en su bondad todas sus esperanzas. 2. Piensa que no hay para ti amigo, padre, madre, esposo, ni amante que te profese un amor igual al que te profesa tu Dios. La divina gracia es aquel inestimable tesoro, por cuyo medio nosotros viles criaturas y siervos humildes, nos hacemos amigos de nuestro propio Creador. Porque es un tesoro infinito para los hombres, que a cuantos han usado de él los ha hecho participantes de la amistad de Dios y recomendables por los dones de la doctrina. Libro de Sabiduría 7, 14. A este fin, pues, para aumentar el Señor nuestra confianza, se anonadó humillándose hasta hacerse hombre, para comunicarse familiarmente con nosotros. Y conversó con los hombres, Baruch 3, 38. Llegó a hacerse niño y a hacerse pobre y hasta se dejó crucificar públicamente. Más aún, llegó en su infinita bondad a ocultarse bajo la especie de pan, para hacerse nuestro perpetuo compañero y unirse íntimamente con nosotros el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo moro en él. Juan 6, 57. En suma, es tal su amor para con nosotros, que parece somos su único amor, y por esto es que no debes amar a otro más que a tu Dios. Así pues, debes decirle, mi amado para mí y yo para él, cantar de los cantares 2, 16. Se me entregó todo sin reserva y por tanto yo me entrego enteramente a él. Me ha hecho su elegido y yo le elijo entre todo cuanto existe por único objeto de mi amor. Mi amado, diré con la esposa del cantar de los cantares 5, 10, es blanco y rubio, escogido entre millares. 3. Dile pues a menudo, Señor mío, ¿por qué me amáis tanto? ¿De cuántos beneficios me habéis colmado? ¿Olvidasteis acaso las injurias que os he hecho? ¿A quién he de amar de hoy? Sino a vos, mi bien, mi todo que me habéis tratado con tanto amor, y lejos de condenarme al infierno me habéis concedido tantas gracias. ¡Ay Dios mío amabilísimo! Si os pude ofender en el pasado, lo que más me aflige no es tanto la pena que me hice acreedor, cuanto el disgusto que os he dado a vos, digno de infinito amor. Pero en vos no cabe despreciar un corazón que se arrepiente y se humilla, no despreciarás, oh Dios mío, el corazón contrito y humillado, Salmos 50, 19 hay solo a vos deseo, ya en esta vida y en la futura. ¿Por qué, qué hay para mí en el cielo? ¿Y fuera de ti que he querido sobre la tierra? Vos solo sois y seréis siempre el único Señor de mi corazón y de mi voluntad, solo vos mi único bien, mi paraíso, mi esperanza, mi amor y mi todo como se dice en Salmos 72, 26, Dios de mi corazón, y mi herencia, Dios para siempre. 4. Y para confirmar más tu confianza en Dios, recuerda a menudo la conducta amorosa de que ha usado para contigo, y los piadosos medios de que se ha valido para alejarte de una vida desordenada y de tus afectos terrenales, a fin de hacerte digno de su amor. Teme más bien y tiembla de tratar con poca confianza con tu Dios, toda vez que te hallas en la firme resolución de amarle y complacerle cuanto te sea posible. La misericordia continua que te ha concedido es la más segura prenda del amor que te profesa. La desconfianza desagrada a Dios en aquellas almas que le aman de corazón y son del tiernamente amadas. Si quieres pues complacer a su corazón amoroso, trátale de hoy en adelante con la confianza y ternura mayor que en ti quepa. 5. He aquí que te he grabado en mis manos, tus muros están siempre delante de mis ojos, Isaías 49, 16. Alma querida, dice el Señor, ¿por qué tiemblas, por qué desconfías? Tu nombre he escrito en mi mano para no olvidarme jamás de colmarte de beneficios. ¿Temes acaso a tus enemigos? Has de saber que el cuidado de tu defensa está siempre a mi vista y no puedo olvidarte jamás. Por esto David se regocijaba diciendo a Dios, nos has coronado Señor, de tu buena voluntad como con un escudo. Salmos 5, 13. ¿Quién Señor, podrá ya dañarnos, si con vuestra bondad y amor, Dios mío, nos defendéis y rodeáis por todas partes. Sobre todo fortalece tu confianza pensando en el don que nos hizo de su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Juan 3, 16. ¿Cómo podremos temer, dice el apóstol, que Dios nos niegue bien alguno, después que se dignó darnos su mismo y único Hijo? ¿Cómo exclama San Pablo en Romanos 8, 32, el que aun a su propio Hijo no perdonó? sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos donó también con él todas las cosas. 6. Y mis delicias están con los hijos de los hombres, Proverbios 8, 31. El corazón del hombre es, por decirlo así, el paraíso de Dios. Y ya que Dios te ama ámale tú también. Sus delicias están en habitar contigo, sean pues las tuyas estar siempre con él y pasar todo el tiempo de tu vida con aquellos que esperan pasar la eternidad feliz en su amable compañía. 7. Acostúmbrate a hablarle familiarmente a solas, y con la confianza y amor de que usarías con el amigo a quien más estimas y que más te quiere. Y si como dijimos, es grande error el tratar a Dios con desconfianza y el comparecer siempre a su presencia como un esclavo tímido, y vergonzoso delante de su príncipe. Temblando temorizado, mayor error será creer que platicar con Dios, no es más que tedio y amargura. No, no es verdad, porque no trae sin sabor alguno su trato familiar ni tedio su compañía. Libro de Sabiduría 8, 16. Pregúntaselo a las almas que le aman con un amor verdadero y te dirán que, en las penas y contratiempos de su vida, no hayan alivio mejor ni más dulce que el de conversar amorosamente con Dios. 8. No se te pide tampoco una aplicación tan continua por la cual olvides todas tus tareas y recreaciones. Únicamente se te pide que, sin descuidar tus ocupaciones, hagas para con Dios lo que haces cuando llega el caso con aquellos que te aman y a quienes amas. 9. Dios se halla siempre a tu lado, o mejor dicho, dentro de ti mismo, porque en Él mismo vivimos. Nos movemos y somos, Hechos 17, 28. Nada detiene al que desea hablarle, antes al contrario, agrada a Dios que trates confidencialmente con él. Refiérele tus negocios, tus designios, tus penas, tus temores y todo cuanto te pertenezca. Pero sobre todo hazlo con confianza y con el corazón abierto, porque Dios no acostumbra a hablar con el alma que no le habla, pues no estando avezada a tratar con él, poco entenderá sus palabras cuando se digne hablarle. Por esto se queja el Señor en cantar de los cantares ocho, 8. Nuestra hermana es muy niña con respecto a mi amor, ¿cómo le hablaré si no entiende mis voces? Dios no quiere ser mirado como el Señor más poderoso y tremendo, sino cuando menospreciamos su gracia, pero cuando le amamos, quiere le tratemos como el amigo más afectuoso y que le hablemos a menudo con familiaridad y sin sujeción alguna. 10. Es verdad que Dios debe ser siempre sumamente reverenciado, pero cuando te concede la gracia de admitirte en su presencia y desea que le hables como a quien más te ama, Exprésale tus sentimientos con libertad y confianza. Se anticipa a los que la codician, y se les muestra a ellos la primera, Libro de Sabiduría 6, 14. Sin aguardar a que vayas a su encuentro, cuando deseas su amor, te previene y se presenta a ti con las gracias y solaces de que necesitas. Solo espera que le hables para demostrarte que vela junto a ti, y que está pronto para oírte y consolarte. Y así dice el rey David en Salmos 33, 16. Sus oídos están atentos a las súplicas que ellos le hacen. 11. Nuestro Dios por su inmensidad se halla en todas partes, pero dos son los principales lugares donde tiene su propia morada, una es en el cielo empíreo, donde está presente para la gloria que comunica a los elegidos, el otro sobre la tierra en el alma humilde que le adora. Tiene su morada en el alma del que se arrepiente y se humilla, Isaías 57, 15. Dios que mora en la altura de los cielos, no se desdeña de comunicarse día y noche con sus fieles siervos, en sus grutas o celdas, y hacerles partícipes de sus divinos consuelos, de los cuales uno solo supera todas las delicias que puede prestar el mundo, y que solo desea el que los gusta. No en vano en Salmos 33, 9 se dice, Gustad y ved cuán suave es el Señor. 12. Los demás amigos del mundo tienen horas en que se hablan y otras en que se separan pero entre Dios y tú no habrá, si quieres, un solo momento de separación. Dormirás y Dios estará a tu lado y te estará velando, Proverbios 3, 24. Cuando duermes no se aparta de tu cabecera y piensa siempre en ti, para que si despiertas en medio de la noche pueda hablarte con sus inspiraciones y recibir cualquier acto de amor, de ofrecimiento, o de gratitud, y no privarte aún en aquellas horas de su amable y dulce conversación. Y aun a veces estando tú dormido, te hablará en sueños y te hará oír su palabra, para que al despertarte le des cumplida ejecución. En Números 12, 6, se nos revela así, diciendo: Le hablaré por sueños. 13. Por la mañana se halla contigo también pronto a oír de ti alguna palabra de confianza o afecto, y para ser depositario de tus primeros pensamientos, y de todas las obras que para complacer le prometes hacer en aquel día como también de todas las penas que le ofreces padecer gustoso por su gloria y amor. Pero así como por su parte jamás falta a presentársete al punto que te despiertas, así tampoco faltes por tu parte a dirigirle al momento una mirada amorosa, y congratularte de que no está lejos de ti, como lo estuvo un día a causa de tus pecados. Y como te ama y quiere ser amado de ti, te recuerda entonces aquel amable precepto en Deuteronomio 6, 5. Amarás al Señor Dios tuyo de todo corazón. 14. Jamás olvides pues, ponerte en su presencia como lo hace la mayor parte de los hombres. Háblale lo más a menudo que te sea posible, porque esto ni le cansa ni desdeña el escucharnos, como lo hacen los señores de la tierra. Si verdaderamente le amas no te pesará de hablarle. Dile cuánto ocurre en ti y en tus cosas, como se lo dirías a un amigo querido. No lo consideres como a un príncipe altanero que no quiere tratar sino con grandes, o de cosas grandes, complácese nuestro Dios en descender hasta tratar con nosotros, y gusta de que le comuniquemos nuestros asuntos, aun los más insignificantes y triviales. Te ama tanto y tanto desea poseer tu corazón que parece que tú eres su único amor y cuidado. Y es tanto lo que le ocupan tus intereses que nadie diría sino que su providencia entera se aplica en aliviarte, toda su omnipotencia en socorrerte. Su misericordia y bondad en compadecerte, en cautivarte a fuerza de beneficios y en ganar tu confianza y tu amor. Ábrele, pues, con libertad todo tu corazón, y ruégale te sirva de guía y de maestro para ejecutar completamente su santa voluntad. Dirige todos tus deseos y conatos a merecer su beneplácito y a complacer su divino corazón, como se indica en Tobías 4, 20. Y pídele que enderece tus caminos y que permanezcan en él todos tus designios. 15 Dirás acaso para qué manifestar a Dios todas mis necesidades si él mejor que yo las ve y las conoce La sabe sí pero hace como si no las conociese dejando aquello de que no le hablas y para lo cual no imploras su socorro No se ocultaba a nuestro salvador la muerte de Lázaro y sin embargo no manifestó que la supiera hasta que se lo dijo la Magdalena consolándola entonces con anunciarle la resurrección de su hermano 16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 17. No se ofenderá de que en tus tribulaciones acudas a tus amigos para que te den algún consuelo, pero quiere que recurramos principalmente a él. Cuando no baste el socorro que has implorado de las criaturas, acude a tu creador y dile, Señor, los hombres solo hayan palabras para mi consuelo, ni pueden consolarme ni quiero yo ser consolado por ellos, vos sois toda mi esperanza, mi amor todo, de vos solo quiero recibir consuelo y la consolación sea que haga yo en esta ocasión lo que más os agradaré. Pronto estoy a sufrir este trabajo por el resto de mi vida y aún por toda la eternidad, si es este vuestro gusto. Solo imploro vuestra ayuda. 18. No temas disgustarle si alguna vez te quejas dulcemente a él diciéndole, ¿Por qué, Señor, os habéis alejado tanto? Señor, vos sabéis muy bien que os amo y que solo deseo vuestro amor, por favor amparadme no me abandonéis. Y si la aflicción no cesa, une tus clamores con los de Jesús afligido y moribundo sobre la cruz, y dile implorando piedad, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Mateo 27, 46. Pero que esto te sirva únicamente para humillarte más, pensando que no merece ser consolado el que ofendió a su Dios. Y para más fortalecer tu confianza, considera que cuanto permite o hace Dios, tiende infaliblemente a tu bien todas las cosas contribuyen al bien, Romanos 8, 28. Cuanto más confuso y desconsolado te sintieres, exclama con fortaleza de ánimo, el Señor es mi lumbre y mi salud, a quien temeré, Salmos 26, 1. Señor, vos me iluminaréis, vos me salvaréis sin duda, en vos pongo toda mi confianza, en ti, Señor, he puesto mi esperanza, no sea yo jamás confundido, Salmos 30, 1. Y así recobrarás la tranquilidad, al pensar que jamás se perdió hombre alguno que puso en Dios sus esperanzas. Ninguno de los que confiaron en el Señor quedó burlado, Libro de Eclesiástico 2, 11. Persuádete que Dios te ama mucho más de lo que puedes amarte tú mismo, que puedes temer. Consolábase David diciendo, El Señor cuidadoso está de mí, Salmos 39, 18. Dile pues, Señor, me abandono a vuestros brazos. No quiero pensar sino en amaros y complaceros. Pronto estoy para hacer cuanto sea de vuestro agrado. No solo vos deseáis ardientemente mi bien, sino que estáis solícito por mi felicidad y os tomáis el cuidado de mi salud. Descanso y descansaré siempre en vos, toda vez que queréis ponga en vos todas mis esperanzas, como así lo expresa Salmos 4, 9. Porque tú, Señor, de una manera singular me has afirmado en la esperanza. 19. Sentid bien del Señor y buscadle con sencillez de corazón, Libro de Sabiduría 1, 1. Con estas palabras nos exhorta el sabio a tener más confianza en la divina misericordia que temor de la divina justicia, porque Dios está infinitamente más inclinado a la beneficencia que al castigo. Como dice el apóstol Santiago, Epístola de Santiago 2, 13 La misericordia triunfa sobre el juicio. Y también el apóstol San Pedro nos advierte que cuando tememos por nuestros intereses así temporales como espirituales, debemos abandonarnos enteramente a la bondad de nuestro Dios, que se interesa eficazmente por nuestra salud, poniendo en las manos de su providencia todas vuestras solicitudes, porque él tiene cuidado de vosotros, Primera de Pedro 5, 7. O cuán propio es el título que en esta parte da David al Señor, diciendo que es nuestro Dios, que no tiene otro cuidado que el de nuestra salvación. Nuestro Dios es Dios de hacernos salvos, Salmos 67, 21. Lo que, como explica Belarmino, significa que la obra del Señor, no es de condenar sino de salvar a todos, pues si bien es verdad que amenaza con su desgracia a los que le desprecian, lo es también que promete su misericordia a cuantos temen su justicia, como cantó la Divina Madre de Dios cuando dijo, y su misericordia reposa sobre los que le temen. Pongo a tu vista, oh alma devota, estos pasajes de la Escritura, para que cuando te angustie la idea de si debes salvarte, o si eres predestinada, esfuerces tu ánimo con las promesas que te ha hecho el Señor, si te resuelves a servirle y amarle como te pide, acordándote del deseo que tiene de tu salvación. 20. Cuando recibas, pues, alguna satisfacción, no hagas como lo acostumbran hacer algunas almas infieles e ingratas que recurren a Dios en sus tribulaciones, mientras que en la prosperidad le olvidan y abandonan. Guárdale fidelidad como pudieras guardarla a un amigo que te ama y se interesa por tu bien. Acude solícito a comunicarle tu alegría, alábale y dale gracias. Reconoce que la felicidad te viene de su mano como un don gratuito. Alégrate en aquella felicidad porque viene de su mano, en una palabra, no te consueles ni alegres sino en él. Mas yo en el Señor me gozaré, y me regocijaré en Dios mi Jesús, Habacuc 3, 18. Dile, Jesús mío. Te bendigo y te bendeciré siempre por cuantos favores me concedes, cuando por los ultrajes que contra ti he cometido solo soy acreedor a tus castigos. Exclama con la Sagrada Esposa, los frutos nuevos y añejos, amado mío, te guardo para ti, cantar de los cantares 7, 13. Señor, os doy gracias, recuerdo todos vuestros beneficios presentes y pasados, para honraros y glorificaros por ellos por toda la eternidad. 21. Si amas de veras a tu Dios, debes alegrarte más de su felicidad que de la tuya, al modo que quien mucho ama a un amigo se alegra más por la dicha de este que de la suya propia. Consuélate al considerar que tu Dios es infinitamente feliz y dile con frecuencia, Amado Señor mío, tu felicidad me complace más que la mía, sí, porque te amo más que a mí mismo. 22. Otro rasgo de confianza sumamente agradable a Dios es que, cuando has cometido alguna falta, no te avergüences de arrojarte luego a sus pies y pedirle perdón. Piensa que Dios es tan inclinado a perdonar a los pecadores que se lamenta de su perdición cuando se alejan de él, y viven muertos a su gracia, entonces les llama con amor diciendo. Porque así mueres, oh casa de Israel, conviértete y vive, Ezequiel 18, 31. Él nos ha prometido acoger al alma que le ha abandonado, desde el momento en que vuelva a sus brazos convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros, Ezequiel 36, 9. O si supierais vosotros los pecadores con cuánta ternura os aguarda Dios para perdonaros. Por esto aguarda el Señor, para tener misericordia de nosotros, Isaías 30, 18. O si supieseis cuánto desea, no el castigaros, sino veros convertidos, para abrazaros y estrechar vuestro pecho contra su corazón. Él os dice, no quiero la muerte del impío sino que salga de su camino y viva, Ezequiel 33, 11. Más dice todavía, venid, y quejaos de mí, si fueren vuestros pecados como la grana, como nieve serán emblanquecidos, Isaías 1, 18. Lo cual equivale a decir, pecadores, arrepentíos de haberme ofendido, y luego venid a mí, si no os perdono, quejaos de mí, acusadme y tratadme de infiel, pero no, no faltaré a mi palabra si acudís a mí. Sabed que vuestras conciencias, aunque sean más negras que la semilla del carmín a causa de vuestros pecados, yo las volveré blancas como la nieve. 23. Nos dice finalmente que cuando una alma se arrepiente de haberle ofendido, olvida todos sus pecados. De ninguna de las maldades que logró, me acordaré yo, Ezequiel 18, 22. Al instante pues que cometas alguna falta, Levanta a Dios tus ojos, dirígele un acto de amor, y confesando humildemente tu pecado, espera seguro el perdón diciéndole, Señor, el corazón que amas está enfermo y llagado, cura a mi alma porque yo he pecado contra ti. Si buscáis a los pecadores arrepentidos, he aquí uno que os busca a vos y se arroja a vuestros pies. He cometido el mal, ¿qué debo pues hacer? Vos no queréis que desespere aún después de mi pecado, queréis mi felicidad, y yo por otra parte todavía os amo. Sí, Dios mío, os amo con todo mi corazón, me arrepiento del disgusto que os he dado, propongo no hacerlo más. Vos que sois aquel Dios lleno de dulzura y de bondad, suave y humilde, y generoso en su misericordia, perdonadme, hacedme sentir en mi interior lo que dijisteis a la Magdalena, perdonadas quedan tus culpas, y dadme fuerza para seros fiel en lo venidero. 24. Arroja sobre todo entonces una mirada a Jesús crucificado, para no caer en desaliento, ofrece al Padre Eterno los méritos de su Hijo, y aguarda con confianza tu perdón, toda vez que para perdonarte no rehusó el sacrificar a su propio Hijo. Dile confiado, mirad, Señor, el rostro de vuestro Hijo Jesús. Dios mío, mirad a vuestro Hijo muerto por mí, y por amor a este Hijo perdonadme mis pecados. Atiende sobre todo, alma devota, al consejo que dan comúnmente todos los directores espirituales, recurrir a Dios sin tardanza después de cometida la infidelidad, aun cuando cayeses en un solo día cien veces, y tranquilízate después de tu caída cuando hayas recurrido a Dios de todo corazón. De otra suerte, quedando desfallecida y turbada tu alma, después de la falta cometida, poco tratarás ya con Dios. Faltará la confianza, se enfriará el deseo de amar a Dios, y poco podrás ya adelantar en la senda del Señor. Al contrario, recurriendo a Dios sin tardanza, para alcanzar perdón y prometerle la enmienda, tus caídas te servirán aún para hacer más progresos en el divino amor. Entre amigos que se aman de corazón, sucede no pocas veces, que cuando uno disgusta a otro y luego se humilla a aquel hasta pedirle perdón, el disgusto no hace sino estrechar más íntimamente su mutua amistad. Así pues haz que tus defectos sirvan solo para unirte más y más con tu Dios. 25. En cualquiera duda que se te ofrezca, ya sea para ti, ya sea para otro, a imitación de los amigos fieles que nada hacen sin mutuo consejo, no faltes jamás a la confianza. Consulta con Dios, ruégale que te ilumine para que tú determines lo que más conforme sea con su voluntad. Ponedme palabras en mi boca y el consejo en mi corazón. Judith 9, 18. Señor, decime lo que queréis que yo haga, o que responda, y así lo cumpliré. Háblame, Señor, porque ya está atento tu siervo. 26. No te limites a rogarle únicamente por tus propias necesidades, sino que debes hacerlo también por las ajenas. Cuánto gustará Dios de que olvidado de tus necesidades le hables de la magnificencia de su gloria, de las miserias de otros, y principalmente de los tristes que gimen desconsolados en la tribulación, de las almas del purgatorio sus esposas, que suspiran por gozar de su presencia y por los desventurados pecadores que viven privados de su gracia. Di por estas sobre todo, Señor, tan amables sois que merecéis un amor infinito. ¿Y cómo sufrís ver tantas almas en el mundo a las que dispensáis tantos beneficios, y que sin embargo se resisten a conoceros, no quieren amaros, os ofenden y os desprecian? ¡Ay Dios mío! Das a conocer y haceos amar, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Adorado sea y amado vuestro santo nombre. Reine vuestro amor en todos los corazones. Ay no permitáis que me retire de vuestra divina presencia, sin haberme concedido alguna gracia por estas almas desdichadas, en cuyo favor encarecidamente os ruego. 27. Dícese que hay en el purgatorio un castigo particular, pena de languidez, para aquellas almas que en esta vida desearon con tibieza la gloria del paraíso. Y con razón porque no desearla ardientemente es estimar en poco aquel reino eterno que con su muerte nos mereció el Redentor. Y por esta razón no te olvides jamás, oh alma devota, de suspirar a menudo por el paraíso, diciendo a tu Dios que te parece mil años el menor retardo por el cual te has de ver privado de verle y de amarle. Suspira por salir de este destierro y lugar de pecados y de peligros, en que vas a riesgo de perder la gracia, para llegar a aquella patria de amor donde le amarás con todas tus fuerzas. Dile muchas veces, Señor, en tanto que vivo sobre la tierra corro siempre peligro de abandonaros, y de perder vuestro amor. ¿Cuándo será pues, que dejando esta vida, donde continuamente os ofendo, pueda amaros con toda mi alma y unirme a vos sin riesgo de perderos por toda la eternidad? Por esto suspiraba continuamente Santa Teresa y se alegraba cuando oía sonar el reloj, al pensar que ya había transcurrido una hora de su vida y una hora menos de ofender y perder a Dios.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 creo útil indicarte en pocas palabras las principales indulgencias concedidas a algunas preces y actos devotos. Así, será provechoso que ya por la mañana tengas intención de ganar cuantas indulgencias puedas en aquel día. Al que hace los actos teologales de fe, etc., se le conceden siete años por cada día, y continuándolos por espacio de un mes, gana indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio, y asimismo in articulo mortis. Ten intención de ganar también todas las indulgencias concedidas al que reza el rosario, la corona bendita, el Anilus en los tres periodos del día, la letanía de Nuestra Señora, la Salve, el Ave María y el Gloria Patri. Y también las concedidas a la jaculatoria: Bendita sea la Inmaculada y Purísima Concepción de la Bienaventurada Virgen María, o bien esta otra: Alabado sea ahora y siempre el Santísimo Sacramento del altar. Y al rezo del Anima Christi, etc. Añádanse a estas las que se pueden ganar al inclinar la cabeza en el Gloria Patri, al pronunciar los santísimos nombres de Jesús y de María, al oír la misa y al hacer oración mental por espacio de media hora, en cuyo acto además de la indulgencia parcial se gana también la plenaria, continuándolo por espacio de un mes, confesando y comulgando además en el transcurso de éste. Varias otras indulgencias se ganan cuando se hace genuflexión ante el Santísimo Sacramento, y cuando se besa la cruz. Ten intención de ganar siempre todas las indulgencias concedidas a todas estas prácticas de piedad. 32. Si quieres mantenerte siempre recogido e íntimamente unido a Dios en esta vida, procura en cuantas cosas oyes o miras alzar hacia el Señor tu espíritu, o pensar por algunos instantes en la eternidad. Así, cuando veas derramarse un líquido, piensa que no de otro modo corre tu vida hacia su último día. Si acaso ves una luz que se apaga por falta de aceite, considera que así debes también acabar algún día tu carrera mortal. Cuando veas sepulturas o cadáveres piensa que aquel ha de ser también tu paradero. Si fueres testigo del júbilo en que los grandes de la tierra rebosan por sus dignidades y riquezas, compadeciéndoles, di como David, Solo Dios me basta. Estos confían en sus carros armados, aquellos en sus caballos, mas nosotros invocaremos el nombre del Señor Dios nuestro, Salmos 19, 8. Gloríense estos por su vanidad, yo solo quiero gloriarme en la gracia de Dios y en su amor. Cuando asistas a pomposas exequias o veas sepulcros magníficos elevados en honor de grandes señores, piensa y di para contigo, si estos fueren condenados, ¿de qué les servirán todas estas pompas? Cuando contemples el mar en calma o agitado por la tempestad, considera la diferencia que va de una alma en gracia a otra en desgracia de Dios. Si vieres un árbol seco, compárale a un alma desamparada de Dios que solo sirve para ser arrojada a las llamas. Si presenciares algún día la vergüenza y temor del reo de algún grave delito, en presencia de su padre, juez superior, piensa cuál será el terror de los pecadores ante el tribunal eterno de Jesucristo, su supremo juez. Cuando la voz del trueno cause en ti alguna impresión de temor, piensa cuál deberá ser el espanto de los miserables condenados, al oír continuamente en el infierno los truenos de la ira divina. Si oyeses a un reo de muerte en el acto de exclamar con amargura, ¿no queda ya remedio alguno? ¿Debo pues morir? Considera cuál deberá ser la desesperación de un alma al decir cuando sea condenada al infierno, ¿no puedo ya salvarme de mi ruina eterna? 33. Cuando pasees por el campo y veas las mieses, las flores y los frutos que te alegran con su aspecto o con su aroma, di, cuántas y cuán hermosas criaturas ha criado Dios para mí en esta tierra a fin de que le ame, y cuáles otras debe tenerme preparadas en el paraíso. Decía Santa Teresa al contemplar bellas colinas y playas, que éstas le reprendían su ingratitud para con Dios. El Abad Rancé, fundador de la Orden de la Trapa, decía que aquellas hermosas criaturas le recordaban su obligación de amar a Dios. Lo mismo decía San Agustín, el cielo y la tierra, me están diciendo que te ame a ti, Dios mío. Cuentan de este mismo Padre que hallando por el campo plantas y flores, las golpeaba con un bastoncito diciendo, Callad, no me echéis en cara mi ingratitud para con Dios, os entiendo, Callad. Santa María Magdalena de Pesi, cuando tenía en la mano una flor o fruta, sentíase conmovida de amor divino y decía en su interior, Dios ha pensado en mí desde la eternidad, criando esta flor y esta fruta para manifestarme el amor que me profesa. 34. Cuando se te presenten a la vista ríos o arroyos, piensa que así como aquellas aguas corren sin detención hacia el mar, así debes tú dirigirte constantemente a Dios, que es tu único bien. Si acontece que viajas a caballo, di, cómo se fatigan estos inocentes animales para servirme, y, qué pena me tomo yo para complacer a Dios. Cuando veas a un perrito que por un mezquino bocado de pan es tan fiel a su amo, piensa cuánto más fiel debieras ser tú a Dios, que te ha criado, te conserva, te alimenta y te colma en fin de tantos beneficios. Cuando oigas cantar a las abecillas di, alma mía, oyes es como estos animales ensalzan a su creador, y tú, ¿qué haces? Alábale pues con actos de amor. Al contrario, cuando oigas cantar a un gallo, recuerda que tú también a imitación de Pedro renegaste un día de tu Dios, y renueva entonces tus lágrimas y tus gemidos. Así también cuando veas la casa o lugar donde pecaste, Vuelve a Dios tu pensamiento diciendo como en el Salmo 24, 7, No te acuerdes Señor, de los delitos de mi juventud, ni de mis ignorancias. 35. Cuando observes algún valle, considera que así como le fertilizan las aguas que bajan de las montañas, así también bajan del cielo las gracias para los justos y olvidan a los soberbios. Cuando admires una hermosa iglesia con todos sus adornos, piensa en un alma en gracia, que es el verdadero templo de Dios. Cuando mires el mar, considera la inmensidad y grandeza de Dios. Cuando veas fuego, lámpara o velas encendidas, di, ¿cuántos años hace que debería yo arder en el infierno? Pero, Señor, ya que me habéis perdonado, haced que mi corazón arda de amor hacia vos, ¿cómo arden ahora estas bujías o esta lumbre? Cuando contemples el cielo estrellado, exclama con San Andrés de Abelino, ¡oh pies míos! Vosotros pisaréis un día aquellos astros. 36. Para recordar más a menudo los misterios de amor de Jesucristo, cuando veas paja, grutas o pesebres, acuérdate del niño Jesús en el establo de Belén. Cuando veas tenazas, martillos o sierras, acuérdate de Jesús que trabajaba de simple aprendiz en un taller en Nazaret. Si vieres luego cuerdas, espinas, clavos, maderos, piensa en la dolorosa muerte de nuestro Redentor. San Francisco de Asís, al ver un cordero no podía contener sus lágrimas y exclamaba, mi diosa semejanza de un cordero, fue llevado por mí al suplicio. Por último, cuando veas altares, cálices, patenas, acuérdate del gran amor que te ha manifestado Jesucristo al darnos el santísimo sacramento de la Eucaristía. 37. Durante el día ofrécete con frecuencia a Dios como lo hacía Santa Teresa, diciendo, Señor me resigno enteramente a vuestra voluntad, disponed de mí como mejor os plazca, decime lo que queráis que haga por vos, pues quiero hacerlo. Repite lo más a menudo que puedas los actos de amor para con Dios. Decía Santa Teresa que los actos de amor son leña que mantiene encendido en el pecho el santo amor. La venerable Sor Serafina de Carpí, considerando cierto día que el mulo del monasterio no podía amar a Dios, lo compadeció diciendo, pobre animal, tú no sabes ni puedes amar a tu Dios, y el mulo se puso a llorar, de modo que sus ojos derramaron gruesas lágrimas. Así, siempre que veas un animal privado de amar a Dios, procura hacer más actos de amor, tú que puedes amarle. Cuando caigas en alguna falta, humíllate al momento, y procura levantarte de nuevo con más fervorosos actos de amor. Si te acaece alguna contrariedad, al punto ofrece a Dios tu aflicción, conformándote con su santa voluntad. Y para esto acostumbra proferir siempre estas palabras, si así lo quiere Dios, así lo quiero yo también. Los actos de resignación son los más apreciados y más agradables a Dios. 38. Cuando tengas que resolver algún asunto, o dar algún consejo de importancia, primeramente encomiéndate a Dios y enseguida obra o responde. Reitera cuantas más veces puedas al día, la oración, Dios mío ven en mi auxilio, como lo hacía Santa Rosa de Lima. Señor, socorredme, no me abandonéis a mi propia dirección. Para esto vuélvete muchas veces hacia el crucifijo o imagen de Nuestra Señora que tienes en tu aposento, y sobre todo no dejes de invocar a menudo el nombre de Jesús y de María, especialmente en tiempo de tentación. Dios por su infinita bondad desea con ardor comunicaros sus gracias. El padre Alfonso Álvarez vio cierto día a nuestro Salvador, llenas de dones las manos. Buscando a quién dispensarlos, sin embargo él quiere que se los pidamos primero, pedid y se os dará. El Señor cierra su mano al que le olvida y la abre pródigamente a quien de corazón le invoca. Dice el libro de Eclesiástico 2, 12. ¿Quién recurrió a Dios, que fuese desoído y despreciado por él? Y David escribió que Dios es misericordioso, y misericordioso en alto grado, con aquellos que le invocan. Y así se dice en Salmos 85. 5. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. 39. O oh, cuán bueno y generoso es el Señor para quien con amor le busca. Bueno es el Señor para los que esperan en él. Lamentaciones de Jeremías 3, 25. Si hace que le hallen aún aquellos que no le buscan. Halláronme los que no me buscaron. Romanos 10, 20 con cuánta mayor razón se dejará hallar por quienes le buscan para servirle y amarle. Dice finalmente, Santa Teresa, que en esta tierra las almas justas deben adaptarse a lo que hacen en el cielo los bienaventurados. Así como los santos no se comunican en el cielo sino con Dios, ni tienen más idea ni complacencia sino en su gloria y en su amor, sea así también Dios en la tierra tu única felicidad, el único objeto de tus afectos. El solo fin de todas tus acciones y deseos, hasta tanto que llegues al reino eterno, donde tu amor será perfecto y tus deseos del todo satisfechos y cumplidos. Protesta para la muerte. Entiéndase por protesta o protestación de la fe, la declaración o confesión pública, que alguien hace de la religión verdadera o de la creencia que profesa. Con esta protesta, declaración o confesión pública, el siervo de Dios San Alfonso María de Ligorio pone fin a su obra modo de hablar familiarmente con Dios. Dice así. Dios mío, postrado ante vuestra presencia os adoro y propongo hacer la siguiente protesta, como si me hallase pronto a pasar de esta vida a la eternidad. Señor, pues sois verdad infalible, y así lo habéis revelado a la Santa Iglesia. Creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, el cual premia en la eternidad a los justos con el paraíso y castiga con el infierno a los pecadores. Creo que la segunda persona, o el Hijo de Dios, se encarnó y murió para salvar a los hombres, y creo todo lo demás que cree la Santa Iglesia. Os doy gracias por haberme hecho cristiano, y protesto que en la misma fe deseo vivir y morir. Dios mío, mi esperanza, fiado en vuestras promesas, espero de vuestra misericordia, no por mis propios méritos sino por los de vuestro Hijo Jesucristo, el perdón de mis pecados, la perseverancia en vuestra gracia y después de esta miserable vida la gloria en el paraíso. Y si el demonio me tentase en mi muerte para hacerme desesperar en vista de mis pecados, digo que quiero esperar siempre en vos, Señor mío, y quiero morir abandonado en los brazos de vuestra bondad. Oh Dios, digno de infinito amor, os amo de todo corazón, más que a mí mismo, y propongo morir formando un acto de amor para poderos seguir y amar eternamente en el paraíso. Y si en lo pasado pude despreciar vuestra bondad en vez de adorarla, me arrepiento de todo corazón, y protesto querer morir, llorando y detestando siempre las ofensas que para con vos he cometido. Prometo para en adelante morir antes que pecar y perdono por vuestro amor a todos mis enemigos. Acepto Dios mío, la muerte, identifico todos cuantos padecimientos puedan acompañarla, con los dolores que padeció Jesucristo en el suplicio y los ofrezco en honor de vuestro soberano dominio y en satisfacción de todos mis pecados. Aceptad Señor, el sacrificio que os hago de mi vida por amor de aquel gran sacrificio, que de sí mismo os hizo vuestro divino Hijo en el altar de la cruz. Yo desde ahora para el momento de mi muerte, me resigno absolutamente a vuestra divina voluntad, protestando que quiero morir exclamando. Señor, hágase siempre tu santa voluntad. Virgen Santísima, abogada y madre mía, Vos sois y seréis después de Dios mi esperanza y fortaleza en el instante de mi muerte, y por tanto desde ahora recurro a vos y os ruego me asistáis en aquel trance. Adorada reina mía, no me abandonéis en aquel momento, antes al contrario recibid entonces mi alma y presentadla a vuestro sagrado Hijo. Desde ahora os aguardo y espero morir bajo vuestro manto y abrazado a vuestros pies. Mi protector San José, San Miguel Arcángel, Ángel Custodio, santos mis abogados socorredme todos en aquella postrer lucha con el infierno. Y vos, amor mío crucificado, vos, Jesús mío, que para procurarme una buena muerte, elegiste un suplicio tan amargo, recordad en aquella hora que yo soy una de aquellas ovejas que comprasteis con vuestra sangre. Vos, que cuando todos los de la tierra me habrían abandonado y nadie podría darme ayuda, seréis el único que pueda asistirme, hacedme entonces digno de recibiros por medio del viático y no permitáis que os pierda para siempre y vaya a morar lejos de vos por toda la eternidad. No, amado Salvador mío, recibime entonces en vuestro seno, mientras ahora os abrazo con el corazón. En el último momento de mi vida espero entregar mi alma en vuestros brazos, diciendo ahora para entonces, Jesús y María, os doy el corazón y el alma mía, Jesús y María, asistime en mi última agonía, Jesús y María, descanse en paz con vosotros el alma mía. Es bello padecer por ti, Dios mío, bello morir, morir en ti, Señor. Para expirar contigo fundido, te abrazo ya, divino Redentor. Trocada en gloria mirarás la muerte, en júbilo indecible tu dolor. Alma mía, si al expirar en su regazo te acogiere la madre del amor.